Hola amigos, aquí Javier Martínez, un día más para descubriros nuevas herramientas que os ayudarán en marketing y publicidad. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis mandado un correo electrónico y no sabéis si os han leído, no os han leído? Luego esa persona os dice, ay perdona que se me había extraviado. Esto pasa constantemente, ¿podemos evitarlo? Pues sí, con la herramienta que os enseño hoy que se llama MailTrack para Gmail vais a poder saber todo lo que pasa con vuestros correos electrónicos. Cuántas veces lo abren, a qué hora, si se lo han mandado a un amigo, todo. Así que se acabó la excusa de ¡Ay, que no he podido leer tu correo! Perdona, disculpa, lo había perdido, lo tenía en spam. Porque tú vas a saber si realmente esa persona te ha leído o no te ha leído. Así que vamos a ver cómo funciona. ¡Hey! Haz el curso de Oniad y conviértete en un crack de la publicidad programática. ¡Es completamente gratis! ¡Corre, inscríbete! Bueno, ya estamos en la interfaz de MailTrack, esto solamente es la página web porque esto es una extensión de Chrome que funciona para Gmail. Aquí veis un ejemplo de un poco lo que podéis ver. Básicamente, una vez que la instalemos tendremos este check y double check Igual que tenemos en WhatsApp, por ejemplo, para saber si le ha llegado nuestro mensaje y si lo ha leído. Pero además tenemos un montón de información adicional como cuándo lo ha visto por primera vez, cuántas veces lo ha abierto, hace cuántas horas, etc. Aquí tenéis un pequeño resumen de las posibilidades. Interesante destacar que este plugin, esta extensión, es gratuita, pero si pagas la opción PRO, que son 5 euros o 5 dólares al mes, tienes un montón más de opciones. Si os dedicáis al mundo de las ventas o al mundo de los negocios y utilizáis Gmail principalmente para gestionar los correos con vuestros clientes seguramente la opción de pago sea adecuada para vosotros ya que os va a dar bastantes opciones que aportan valor y que amortizaréis de forma muy rápida. La más importante sin duda es que con la opción de pago los clientes no sabrán que estáis traqueando sus correos electrónicos. No sabrán que estáis utilizando esa tecnología. Mientras que de otra forma sí que lo van a saber. Volviendo aquí, eh, le daríamos a instalar. Yo ya lo tengo instalado en mi navegador, en mi Chrome. vale. No os voy a explicar cómo se hace porque es muy fácil. Es como instalar cualquier plugin. Luego le dais permisos con vuestro correo electrónico, con vuestro Gmail y ya está listo. Os voy a enseñar cómo se ve una vez que está instalado. Voy a mi cuenta de Gmail. Y bueno, aquí he guardado unos cuantos emails que me ha mandado MailTrack para que nos sirvan de ilustración. Mirad, si me voy a enviados, he mandado dos correos electrónicos. Uno se llama prueba y si pongo el ratón aquí encima me dice este email no ha sido leído todavía. Y como veis me sale un tick, vale me puedo meter y este es el correo y además MailTrack me va avisando si ha pasado mucho tiempo y no ha recibido respuesta, me avisa cuando lo han abierto... Incluso, y esto es muy interesante, tiene un aviso que, que se llama email caliente que es cuando nada más recibir el correo lo han reenviado a otra persona o lo están abriendo muchas veces. Por ejemplo, si hemos mandado un presupuesto y lo están mirando, nos interesa saber que ese email está caliente. Sin embargo, tengo aquí otro correo enviado que se llama Prueba 2 que sí que lo he abierto, es decir, me lo he mandado a mí mismo en otro correo electrónico y lo he abierto. Así que aquí nos va a poner el histórico, ¿veis? Pone que Javier Arrobañad lo abrió hace 12 minutos. Si hubiera abierto más veces el correo, me iría saliendo una línea debajo de la otra todas las veces que el correo ha sido abierto y aquí te pone Active. Marcado como activo porque este email ha sido abierto o contestado hace menos de una hora. Esto nos sirve para ver muy rápidamente si hemos mandado muchos emails, cuáles están más calientes, como os comentaba antes. Además de esto, para ayudarnos, MailTrack nos manda información, sobre todo al principio cuando nos registramos, nos manda durante unos cuantos días, como veis, día 28 de noviembre, 29, 30, 1 de diciembre, nos va mandando información para que aprendamos a usar la herramienta. En primer lugar me mandó un email con un pequeño vídeo introductorio. Os lo voy a poner un segundito en YouTube para que lo veáis. Es muy breve. Simplemente pues te dice, mira, tú envías un correo electrónico, lo envías, te vas a enviados y como os he explicado, ves pom, que alguien lo ha leído. Pones el ratón encima y te pone leído hace 22 minutos. Es lo mismo que os he explicado. Además de esto, hay otros emails más interesantes donde te explica, por ejemplo, cómo activar y desactivar alertas te pone un enlace que sepáis que esto en la configuración de la extensión de chrome también lo podéis hacer todo lo que os pone aquí vale activar y desactivar alertas muy importante porque si mandáis muchos correos os podéis agobiar un poco tenéis alertas de escritorio para que aunque no tengáis abierto gmail podáis enteraros cuando alguien ha leído vuestro correo muy interesante aquí os explica cómo tener todo el tracking de lo que ha pasado con un email, un poco los he comentado antes. Ya veis que cuando lo han visto muchas veces, os pone, este email ha sido visto cuatro veces, hace dos horas, hace 15 horas, hace 18 horas, e incluso, si tenéis a esta persona en contactos de Gmail, os dice quién lo ha leído. Vale, súper interesante esto. Bueno, ahora os voy a dar un truquito extra que os puede venir bastante bien, y es que si tenéis la opción de pago, tenéis la posibilidad de utilizar la app de Android también con MailTrack, es decir que si mandáis correos electrónicos desde vuestra app, en el celular, en el teléfono móvil, vais a poder usar el mismo tracking que estamos usando ahora en el navegador Chrome, con lo cual tendréis la misma información aunque utilicéis el móvil como dispositivo, lo cual es hoy en día muy habitual. Y esto ha sido todo por ahora, no olvidéis suscribiros si estáis en YouTube, darle a la campanita, si estáis en el resto de redes sociales, en LinkedIn, en Twitter o en cualquier otra, dejadnos comentarios, queremos saber si lo habéis usado, si os ha resultado útil y sobre todo si hay alguna otra herramienta que queréis que analicemos. Así que os vemos muy pronto, hasta ahora.